el martes estamos en espera de que sí se pueda dar curso al proceso de manera eficiente como se ha ido llevando. Esperamos que sí se envíe a juicio de fondo y, y están todas las pruebas ahí eh, para que se mande a juicio de fondo. Que Yo quiero desmentir una dirección que él puso, que él vivía en la calle 5 y ahí donde vivía era su hermana, donde llamó a mi hijo para asesinarlo. La residencia de él es, Real calle C casa número 16, frente a un hombre que se llama Fabio Santo Ortega. Ahí, eh, bueno, ahí es la residencia de él, que él no vivía en las 5, como, como él puso en su residencia, que era en las 5. Él llamó a mi hijo ahí a Chelo para matarlo. Quiero la pena máxima de 30 años. A él le caben 60, porque mató dos hombres muy humides y muy serios y muy trabajadores y que nunca tuvieron nada con la justicia, que lo pueden, bueno, buscarlo letra por letra, que eso no tuvieron nunca nada con justicia. Y eran muy serios y muy humildes y muy trabajadores. Yo quiero la pena máxima, que si son 30, son 60, por cada cual hay 30.